Hola amigos, bienvenidos a este vídeo. Vamos a ver cómo etiquetar vídeos con ChatGPT. GPT. Llevo unos días y bueno, pues he descubierto que también se puede utilizar para esto. No solo estoy hablando de vídeos de YouTube, sino TikTok, Instagram, etc. Simplemente hay que saber cómo pedir las etiquetas o hashtag, dependiendo del caso, ¿no? Bueno, vamos a comenzar con YouTube. Como ustedes saben, pues tienen que ser separadas por comas entonces podemos escribir algo así eh, esto es flexible igual obtenemos el mismo resultado escribiendo otro tipo de cosas aquí en el chat yo lo hago así lo escribo dime etiquetas separadas por comas en idioma español porque antes me la dio en inglés D y ahora pongo entre comillas insisto que esto es como a mí me ha funcionado puede que se pueda de otra forma por ejemplo perros sin pelo lo enviamos y vamos a obtener etiquetas ya separadas por lo que es coma, que es lo perfecto para YouTube. Entonces ya solo queda señalar, copiar, ir a donde están las etiquetas y pegar. Y si queremos hashtags para la descripción del vídeo o el título, igual. Escribimos dime hashtag para YouTube de perros sin pelo y aquí los tenemos. Entonces luego simplemente es señalar, copiar y lo mismo. En la descripción del vídeo lo pegamos. Una manera rápida de etiquetar y poner hashtag. Lo demás ya se lo imagina, en lugar de darme hashtags para YouTube, dame hashtags para Instagram o dame hashtags para TikTok. Y eso es todo, la verdad es que esta GPT está revolucionando todo tanto que hasta asusta. Nos vemos en el siguiente vídeo, un saludo y buen fin de...